Eh, hola Boro, ¿qué tal? Buenos días. Iba a dedicarte un vídeo, empecé a hacerlo y, y ya duraba 12 minutos, estaba acabando, ¡fas! y tuve un fallo. Y como no me gusta editar ni sé editarlo, eh, voy a hacértelo nuevamente. No obstante, sí debo advertirte que estoy ahora mismo en paradero desconocido, eh, puesto que estoy siendo perseguido por una caterva de trolls ansiosos y violentos. Por tanto, como tengo amigos ya desde el antiguo. CECID, actual CENEI, ellos eh, han solicitado ayuda tanto a diversos servicios secretos internacionales como por ejemplo la CIA, el Mossad e incluso el FSB Russo. Y ahora mismo pues como las instrucciones que me han dado para poder subirte este vídeo es que no revele en ningún momento en qué paradero estoy y que, que no se me vea la cara puesto que estoy siendo sometido ahora mismo a una operación de cirugía estética para que no me reconozcan estos trolls. Eh, bueno, como, como veis, pues no puedo hacerte el vídeo ahora porque nos vamos a cambiar de localización a otro piso franco. En cuanto pueda, eh, te haré la vídeo a ese excelente vídeo que has subido antes, ¿vale? ¡Chao, chao!